bajo las cámaras de Shields Music, gente, somos amigos del comando Cirrigo si de ¿no? Crira 4, Van Aguatro, Pompa, Pancho, gracias a mi amiga, tu por acá es el servidor Francisco Barroso, nos encontramos en el comité de la y fuera de la Franza raza. con la banda y el orteño yo siempre me empiezo por la madrugada, con una buena pledita, cantando, y bailando, hasta... Y es que a mí me encanta la fiesta Y me gusta mucho la cerveza Hasta que amanezca Y ya van llegando los tres coronas Toconas y carros del año Vienen los raíces y La gente los cuenta que no hay año, Con su cuerno y eso para cara. Siempre cuidándonos las espaldas para que no pase nada. ¿Haremos papá! Bueno pues, somos los del bajío chingado. Presentado nos aquí en el coventura viejo. Arre y suene, le suene, le copa, gringa. No Me preocupo por nada y a nadie le debo, y hay cuentas saldadas. El gobierno no me busca y si lo hace saldré. Yo no soy una llamada, tengo mucha gente que me apoya. Yo soy el que me da la olla y mi gente si la adora. Y no me y mi despido me quedo pisteando aquí con mis amigos. La parranda va para y y hay buenos, no, hay buenos motivos. Aquí tengo mucho periquito. Vámonos rollando un gallito Compa pancho, ¿va usted o voy yo viejo? Posamos toda la bola, compadre. Vévole. Váyanse por más finito. Muy pues... bien.